Me importa por acá, con esa hip, por aquí está la... Era todo bueno, por todos lados. No es por todos lados, huevo. amigos, sin no vamos a no ¿Te vas? O sea, si no haces a la cine de con tus patas. No, no, a no, no, no, no, no, no, no, se no, no, no, no, me no, no, no, no, no, Claro, pero eso sí. Lo que viene, ¿no? Lo que se gente. ¿Me fijas que la